Este sábado 19 de febrero, la mayordomía de San Nicolás de Tolentino Peregrino acudió a cumplimentar los tradicionales festejos de Pone Bandera en honor a San Antonio de Padua Peregrino. Desde muy temprano, las cocineras, floreras y chitas del Santo Patrono se preparan para iniciar su caminar al encuentro con el Santo Patrono del Barrio de los Tigres. Las cocineras preparan las gorditas que portan los chitas. Asimismo, se les coloca el rosario con las flores de encino. Se hace lo mismo para la niña Cotita y para Napoleón. Todo está listo para iniciar el peregrinar y con ello los vecinos del barrio de Tashuadá que salen de sus casas a saludar a San Nicolás. Al arribar al cruce de la calle José María Morelos y la calle Francisco Javier Mina, finalmente los santos patronos, San Antonio y San Nicolás, se encuentran y se hace la reverencia como saludo entre ambas imágenes y como símbolo de unión y fraternidad entre el barrio de los Tigres y el barrio de Tajuada. Posteriormente, las mayordomías de cada imagen se disponen a continuar con la procesión para arribar a la capilla abierta donde se realizó la celebración eucarística para dar gracias por los festejos que finalmente se realizan con una nueva normalidad en este 2022. Al concluir la Santa Misa, nuevamente inicia el peregrinar, en este caso con destino hacia la ermita de San Antonio de Padua peregrino. Al llegar al lugar, la tercera generación de la familia Ortiz Peña, mayordomos de San Nicolás, en conjunto con el sacerdote de la parroquia Juan Diego Pérez Hernández, cortan el listón del tapete de acerrín y realizan la bendición del mismo seguido de oraciones y alabanzas a los patrones y, finalmente, una convivencia con el pueblo en general. En especial a señor San Antonio, a señor San Nicolás, porque nos dé licencia de poner en esta tarde su bandera. Esta tradición que se viene haciendo de muchos años atrás, vamos a pedirles a ellos porque hace dos años no se pudo hacer como como les gusta a los mayordomos, pero gracias a Dios hoy sí lo van a hacer como debe de ser. Entonces vamos a pedirle en este momento su bendición, su protección. Por la tarde noche, el rito a la fertilidad da inicio con el tradicional baile de la bandera, que es realizado únicamente por varones ondeando la bandera hacia los cuatro puntos cardinales de un lado a otro de la ermita, acompañado de la algarabía de los chitas. Al pasar el último hombre, será la autoridad del municipio y los mayordomos de San Nicolás de Tolentino Peregrino, quienes continuarán con el ritual de pone bandera en la plataforma de San Antonio de Padua. camino más sencillo la carga se vuelve ligera y el yugo tranquilo unidos a Cristo sé que años pasados no han tenido la oportunidad por la pandemia tal vez un año con más fuerza de celebrar esta fiesta como lo habían hecho siempre ahora están aquí pero no están todos algunos Dios los ha llamado con él otros no pueden estar aquí por el motivo que sea, pero están ustedes y Jesús los mira y eso basta. Están ustedes aquí y son mirados por Jesús. ¿Qué cosa más importante nos puede pasar en esta vida que ser mirados por Él? Y esta mirada que escruta el corazón nuestro, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque así es Jesús, eh, tiene el poder de los aparatos modernos, de conocer el interior de nuestro cuerpo. Pero no solamente de eso, sino de penetrar lo más íntimo, íntimo de nuestras intenciones, de nuestros deseos y de nuestros planes y sentimientos. Estamos aquí y somos mirados por Jesús y eso basta somos mirados por Él hemos escuchado este Evangelio de la transfiguración de Jesús hoy voy a comentar solamente dos cosas la transfiguración de Jesús muestra la presencia de Dios en otras palabras la transfiguración de Jesús muestra el cielo y el cielo no es un lugar bueno, probablemente geográficamente o lo que fuera ubicamos siempre el cielo arriba, así se llama el cielo y está allá arriba el cielo pero el cielo para nosotros no es un lugar, más bien para nosotros el cielo es Dios y entonces donde está Dios está el cielo en un corazón donde está Dios en esa persona está el cielo, eso es el cielo el cielo es Dios y donde está Dios está el cielo bueno, en primer lugar la transfiguración de Jesús el Evangelio que hemos escuchado nos indica eso que ahí está el cielo donde está Cristo y donde está Cristo está el cielo Jesús se deja ver su divinidad por esos discípulos que ha llevado a la cima del monte deja ver su divinidad como lo deja ver también en la Eucaristía. En un momento, por obra del Espíritu Santo en este santo altar, ese pan nuestro, nuestro pan y nuestro vino se van a convertir en Dios mismo. Así como Jesús en la cima del monte deja ver su divinidad a aquellos discípulos, también con nosotros hace lo mismo en cada Eucaristía. Y podemos decir entonces, como este discípulo, Señor, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, porque estamos a gusto aquí. Donde está Dios, se respira siempre un ambiente de paz, de cordialidad, de amor, de caridad. Y esto lo respira nuestro corazón en la Eucaristía en este momento. A Es nuestro creador para darle gracias por todo. Le pedimos al mismo tiempo que bendiga estos alimentos que van a recibir esta tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Juntos, Padre nuestro. Padre nuestro estás que estás cielo, en el cielo, santificado, santificado sea, sea tu nombre. nombre. Venga, Venga a nosotros a tu, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra muere. como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.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 como les gusta a los mayordomos, pero gracias a Dios, hoy sí lo van a hacer como debe de ser. Entonces vamos a pedirle en este momento su bendición, su protección, para todos los que los quieren y los siguen. Vamos a pedirle en este momento la licencia de poner su bandera y dentro de ocho días, si Dios nos los permite y ellos la venimos a quitar para entregarlas a las nuevas mayordomías. También vamos a pedirle licencia para entregar su Santísima Cruz el martes de carnaval a la nueva mayordomía. Vamos a pedirle en este momento de oración por cada uno de los que estamos aquí presentes, por los enfermos, por los ancianos, por todos aquellos hermanos nuestros que todavía están pasando un momento difícil a causa de esta enfermedad. Vamos a pedirle también en especial por el padre Santiago, que ya no está con nosotros, pero él ya está muy bien. Vamos a pedirle también por Fausto Hernández. Hernández. Hernández. por Fausto Hernández, que fue mayordomo del señor San Nicolás, y a causa de esta enfermedad, también se fue vamos a pedirle por ellos para que ya están allá muy cerca de Dios para que rueguen por todos nosotros por Manuel Barrera, Cal... dime, Manu dime, Barrera, dime. Manuel, Calva Barrera. Manuel Barrera Calva y Manuel Barrera Te le pedimos también por los mayordomos del señor San Antonio que fallecieron por esta enfermedad, te pedimos Señor porque ya los tengas en tu Santísimo Reino y aquello su intención fue servirle al Señor San Antonio. Vamos a pedirle por su familia que se quedó con este compromiso y que ellos lo van a sacar adelante. Te pedimos por Manuel Barrera, Barrera Calva y Manuel Barrera, y Manuel Barrera Mera. Vamos a pedirle en este momento por ellos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 hícate, hícate, persínate eh, déjale 500 mil a San Antonio y 500 mil a San y, para, y pídele para que tu papá te ponga a trabajar <ríe> párate y échale y échale brico. Ingate, incate, incate, persínate, déjale 500 mil a San Antonio y 500 mil a San Tatanico y para que el otro año le dejes más, y para que el otro año te traiga tu cartera llena y le des a los dos, párate y échale brinco, y échale brinco. Híncate, híncate, persínate, déjele 500 a Tatatón y 500 a Tatanico y pídele para que dejes de tomar. Estamos aquí en San Antonio. Párate. Ah, yo te hablo llegando a la casa, va. Y échale brinco, y échale brinco. ¡Sí! Déjele 500 mil a Tatoño y 500 mil a Tatanico y pídale para, y, y para que el otro año le dé su familia a cada quien. Échale brinco, échale brinco. Persínate, déjale 500 mil a tatatoño y 500 mil a tatanico Y para que el otro año le dejes 2 mil a cada quien Échale brinco y échale brinco Incate, incate, Persínate Deje el 500 mil a y 500 mil a tatanito Y para que el otro año te... Bueno, para que te cortes ese cabello Echele brinco, el brinco incate, persínate déjale 500 mil a tatatoño, 500 mil a tatanico y pídele para que no repruebas las materias párate y échale brinco y échele brinco Te hícate, déjale 500.000 mil a Tata Toño y 500 mil a Tatanico y, y pídele para que el otro año seas mayordomo y para que el cabilano te quita ese, ese niño y andas con él. ¡Uh! ¡Andas con él! Ícale, íncale Persínate Déjale 500 mil a tatatón Y 500 mil a tatanico Y pide para que ese niño No te, qui no te lo quite el gabelán Y para que no quemes el pan ¡Échale brinco! ¡Échale brinco! Andas con él. híncate! híncate Versínate. Déjale 500 mil a Tatatón y 500 mil a Tatanico. Y pídele para que ya dejes de tomar. Y no te vas a sacar de tu bici. <risa> ¡Párate! ¡Párate, párate! ¡Y echa el brinco! ¡Y echa el con él! ¡Incate, ah. incate! incate Perfínate, ¡Déjale 500 mil a y 500 mil a Tatanico. ¡Y pídele para que dejes de tomar! ¡Párate, este rico! con él íncate íncate persínate déjale 500 mil a tatatón y 500 mil a tatanico y pídele para que y, para que no te vayas a caer para que no te vayas a con él incate hincate persínate déjale 500 mil a tatatón y 500 mil a 500 mil colacito y pídele para que de, para que no andes tirando el agua donde, andes, donde está regando no, no, no. <risa> No te vayas a No, ya no sé. <risa> <risa> <risa> Y el televisor, y el brisco! Con él híncate, híncate, Versínate Déjale 500 mil a tatatón Y 500 mil a tatanico Y pídele para que te crezca más ese cabello Párate y étele rico Y Con él, híncate, híncate, encímatelo, 500 mil a catatonio, 500 mil a catanitos, y para que el otro año le dejes de 2 a cada quien, y échale brinco. con él híncate, déjale 500 mil a tatatoño y 500 mil a tatantanico y pídele para que no te reprueben en la escuela échale brinco y échale brinco con él Ícate, Ícate, persínate, déjale 500 mil a Tatatoña, 50 mil a Tatanico y para que el otro año, me dejes de 10.000 a cada quien. parte y échale brinco, y échale brinco. Incate, íncate, persínate, déjale 500 mil a Tata Toño, 500 mil a Nico y pídele para que no te para que no te despidan en el trabajo. ¡Ahora sí, ya te le digo, ya te le persínense, déjenle 500.000 a Cacatón y 500.000 a Tatanico para que el otro año les den 10.000 a la piel. Que... Cárdense, párense y échenle brinco échenle brinco. Te, persínate, déjele 500 mil a Toño y 500 mil a Tatanico y pídele que, que, que a tu hijo que, que estudie que le eche muchas ganas para que luego te mantenga a ti párate, ya te rico, ya te rico nuestra ceremonia de Come Bandera eh, ustedes ven que el presidente luego me pregunta a los mayordomos ¿y por qué tiene que ser el presidente? pues desgraciada y afortunadamente si sí él es el que la tiene que poner con el mayordomo ¿por qué? porque son fiestas paganas ¿por qué son fiestas paganas? porque pagan banda pagan comida pagan pollos todo se paga, entonces por eso la pone el presidente. En este momento vamos a iniciar nuestra ceremonia y les vamos a pedir licencia a nuestros patrones para que así como en este momento la vamos a ir a poner, primeramente Dios dentro de ocho días, si ellos no nos permiten, la vamos a venir a quitar para entregarla a su nueva mayordomía de señor San Antonio. Así que vamos a pedirles a ellos con mucha fe, con mucho fervor, para que ellos sean los que nos ayuden a salir con estas tradiciones adelante. Vamos a pedirle de todo corazón la licencia, la protección, la salud, en este momento para que ellos nos ayuden a salir adelante. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos,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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Señor San Antonio de Padua. Señor San Nicolás de Tolentino, den la paz y la tranquilidad a su pueblo. Adelante, se levantan por favor. <risa> cristianos venir, cristianos llegar. A... Una diana, músicos, por favor. nos venir otra Diana músicos. a darle las gracias a nuestros patrones ya se puso su bandera esa bandera tan sagrada ahí se queda hasta dentro de ocho días la quitamos vamos a pedirle en este momento porque nos dé licencia para venir a quitarla también vamos a pedirle porque mañana es la bandera la, la pone bandera de señor San Nicolás vamos a pedirles a ellos porque mañana todo nos salga bien. Vamos a misa, de ahí nos vamos para allá. El convivio y en la tarde la pone bandera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya hoy no nuestro Padre cada día y perdona nuestros nuestras como tenemos nosotros ¿no?